Hola, esto es Aprendiendo con Marga y hoy vamos a hablar sobre qué son y cómo funcionan las VPNs. VPN viene del inglés Virtual Private Network, que quiere decir Red Privada Virtual. Es un concepto bastante difundido y es muy probable que ya lo conozcas y tal vez hasta hayas ya usado alguna vez una VPN. Pero, ¿sabes qué pasa con tu información cuando usas una VPN? Eso es lo que vamos a tratar de entender mejor hoy. A grandes rasgos, hay tres usos básicos que le podemos dar a las VPNs. En el ámbito laboral, podemos usar una VPN para acceder a recursos de la red interna de una empresa, como si estuviéramos en la oficina sin estar físicamente allí. En el ámbito personal, mucha gente utiliza VPNs para simular una ubicación geográfica diferente a su ubicación real, para poder acceder a contenido que está bloqueado por ubicación o que se presenta de distintas formas según desde dónde uno la acceda. Y finalmente, un uso que es un poco una mezcla de estos dos, que es usar una VPN para navegar de forma más segura cuando accedemos a Internet desde una ubicación en la cual no confiamos, como ser el Wi-Fi de un café. Esta última es un poco polémica y ya vamos a ver por qué. Pero para entender bien bien cómo funciona una VPN, primero tenemos que hablar un poquito sobre cómo funciona la transmisión de datos a través de Internet, en particular sobre cómo funcionan las direcciones IP. Los paquetes que se transmiten a través de Internet son como cartas, las que se envían por correo físico. Tienen una dirección remitente y una a destino. La diferencia es que en vez de tener una dirección física con calle y número, tienen una dirección IP una sucesión de números que representa dónde está esa computadora en internet. Para llegar a destino, nuestros paquetes suelen pasar por unos cuantos puntos intermedios. En cada uno, el servidor que recibe el paquete se fija para quién es y se lo pasa al siguiente servidor, según corresponda, hasta que eventualmente llega a la computadora con la dirección destino. Cuando esta computadora responde, envía un nuevo paquete en el que se intercambian el remitente y el destinatario del mensaje original. Esa respuesta viaja en un paquete como el anterior, pero haciendo el recorrido inverso. Pero claro, no todos los remitentes son iguales. Un servidor puede responder de distintas formas según de dónde venga el pedido que está contestando. Puede que nos muestre distintas propagandas, distinto contenido o que ni siquiera nos permita acceder al contenido. ¿Cómo hacen los servidores de Internet para saber dónde estamos? Lo más común es que se fijen la ubicación que le corresponde a la dirección IP que envió el paquete. Si el paquete viene con una dirección de Argentina, el servidor nos mostrará el contenido que corresponde a Argentina, mientras que si viene con una dirección de Alemania, mostrará el que corresponde a Alemania. En otras palabras, el servidor no sabe realmente dónde estamos. Lo que sabe es de dónde le llegó el pedido al que está respondiendo. Y acá es donde aparece el uso más común de las VPNs. Si yo quiero simular que estoy en Argentina cuando en realidad estoy en Alemania, puedo enviarle mi paquete a un servidor de VPN que está en Argentina y pedirle que se lo reenvíe al servidor con el que quiero interactuar. Sería como poner la carta que quiero mandar adentro de otro sobre con otro destinatario y pedirle a ese destinatario que mande la carta que está adentro poniéndose sí mismo como remitente. Y en ese caso, cuando el servidor responde, no sabe que el pendido lo envié yo, así que no me enviará la respuesta directamente a mí, sino que se la enviará primero al servidor de VPN que la pondrá dentro de otro sobre y me la enviará a mí. Todo muy lindo, pero ¿dónde está la red privada virtual en todo esto? ¿Por qué no se llama Sistema para Evadir Contenidos Geobloqueados? Es que este uso, que hoy en día es tan común, es una derivación del uso original por el cual se crearon las VPNs que era el de crear una red virtual entre dispositivos que no están físicamente juntos como si estuvieran en la misma red. ¿A qué nos referimos con en la misma red? A ver, en una red holgareña típica tenemos un router que es el que está conectado a internet y que comparte esta conexión a internet con computadoras, teléfonos celulares, tablets y demás dispositivos conectados, ya sea por cable de red o por Wi-Fi. Todos estos dispositivos están en la misma red y, dependiendo de cómo estén configurados, pueden tener acceso a información o servicios que no estén disponibles para dispositivos fuera de la red. Muchos dispositivos inteligentes, por ejemplo, permiten el acceso únicamente a los dispositivos que se encuentren en su misma red. Así es que podemos elegir qué sería reproducir en la tele desde nuestro celular si estamos en casa, pero no si estamos en otro lado. Claro que a nivel hogareño, los servicios disponibles en nuestra red privada pueden ser pocos o incluso ninguno. Pero a nivel empresarial es bastante común que haya algunos recursos internos que solo pueden ser utilizados por quienes están dentro de la red corporativa. Es decir, que hay ciertos sitios o servicios a los que solo se puede acceder desde computadoras que tengan una dirección IP de la red interna de la empresa, que normalmente se obtiene estando en las oficinas. Entonces, para permitir que personas que no están físicamente en la empresa puedan acceder a esos recursos, se puede usar un servidor de VPN. En este caso, el servidor está disponible en Internet por un lado y conectado a la red interna por el otro. Lo que hace es recibir paquetes que vienen de quienes están fuera de la red interna y reenviarlos a los servidores internos usando su dirección IP interna. Y el camino inverso para las respuestas. Es por esto que decimos que se forma una red privada virtual. El servidor de VPN nos permite interactuar con los servicios internos como si estuviéramos dentro de la red privada, aunque estemos en cualquier otro lugar del mundo. Algo a tener en cuenta es que la comunicación a través de las VPNs va a ser un poco más lenta. ¿Por qué? Porque los paquetes que enviamos y recibimos pasan por el servidor de VPN que se encarga de reescribirlos según haga falta, y esto agrega pasos adicionales a la transmisión. ¿Cuánto más lenta? Depende de cuánto viaje extra le estemos agregando a nuestra información. En el caso de una VPN empresarial, la diferencia suele ser mínima porque el servidor se encuentra físicamente en la misma red que el servidor destino. Pero, si uso una VPN para simular que estoy en Estados Unidos y trato de acceder a un servidor que está en el mismo país que yo, mis paquetes van a tener que bajar hasta el servidor en Estados Unidos, que los va a reescribir y enviar de vuelta hasta donde estoy yo. En este caso, me va a agregar un retraso importante en la conexión. Por esto es que, generalmente, tratamos de configurar nuestra computadora de forma que solo use la VPN para lo que realmente queremos que vaya por ahí, y no para todos los paquetes que enviamos. Bien, ya hablamos de dos usos, el de cambiar la ubicación geográfica y el de acceder a recursos de una red interna. Al principio de todo dije que había un tercer uso, uno que supuestamente le agrega más seguridad a nuestras comunicaciones. Supongamos que voy con mi computadora a un café, así hago mi trabajo, mientras veo a la gente pasar y me como unas medialunas. Para esto voy a usar la conexión Wi-Fi del café, una conexión que no es mía, en la cual perfectamente podría haber alguien capturando toda la información transmitida, quién sabe para qué. Lo más importante para evitar que se enteren de lo que estoy transmitiendo es usar encriptación, acceder a todos los sitios de Internet usando HTTPS y asegurarme de que cualquier otro servicio que use también se transmita encriptado. De esa manera, quien vea pasar mis paquetes verá contenido cifrado, no va a saber qué es lo que estoy transmitiendo. Pero, aún haciendo eso, si alguien está capturando todo lo que mi computadora envía y recibe, va a saber con qué sitios estoy interactuando. Si quiero evitar que sepan con qué sitios interactúo, puedo usar una VPN. En este caso, toda la interacción será con el servidor de VPN que luego se encargará de enviar los paquetes a los servidores que correspondan. Por eso es que dije que esto es más seguro. Claro, la dueña del café no se entera de con qué sitios estoy hablando, pero la dueña de la VPN sí, ¿Por qué uno es más confiable que el otro. Personalmente, a menos que la VPN la haya configurado yo o alguien en quien yo confíe plenamente, no me parece que mi navegación sea más segura por usar un servicio de VPN random. Aún si el sitio que me quiere vender la VPN dice que no va a guardar mi información para nada, no hay nada que me asegure que realmente no sea así. Como dije, personalmente me parece que lo más importante es asegurarnos que toda comunicación que hagamos sea cifrada, usando HTTPS siempre. Y si realmente te preocupa que nadie se entere de con qué sitios estás interactuando, una opción puede ser usar Tor, que es un sistema por el cual los paquetes pasan por un montón de servidores intermedios hasta llegar a destino. Y no siempre los mismos, sino que cada paquete va por una ruta distinta. Así, nadie tiene acceso a toda la información que transmitimos. Claro que esto hace que sea mucho más lento que el uso normal, pero muchísimo más difícil que alguien sepa con qué sitios interactuamos. Bueno, y como siempre digo, hay mucho más que podríamos contar al respecto, pero con esto vimos una breve explicación sobre qué son y cómo funcionan las VPNs. Espero que te haya servido. Si tenés alguna duda o querés que te cuente un poco más sobre alguno de estos temas, no te olvides de dejarlo en un comentario.